Yo ¡Soy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 Recurrió Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Yankee Dudu.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 Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc, Jicoridicoridoc. El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó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 puso ahí el pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó? El pequeño Tommy Stone. Ahí el pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó el pequeño Tommy Stout?